Hola, amigos de YouTube, continuamos trabajando con la generación de los estados financieros básicos. Y en este video nos vamos a centrar en el registro de las operaciones del negocio en el estado de resultado. Lo primero que vamos a tener que proyectar es las unidades que esperamos vender en cada etapa del proyecto. Es normal que al inicio las ventas sean muy pocas, pues apenas vamos a estar dando a conocer nuestro producto en el mercado. Pero con el tiempo se esperaría lograr un cierto posicionamiento. Como ejemplo, vamos a utilizar a la empresa Mermeladas La Deliciosa. Tengo aquí un documento en Excel donde ya he colocado las unidades de los primeros 24 meses. ¿De dónde sale esa información? Básicamente debe salir de investigaciones de mercado y de la intuición del emprendedor. Por supuesto hay que ser lo más conservadores posible. En el año 1, pues sencillamente vamos a sumar con la función igual suma los resultados que nos dan los primeros 12 meses. Cierro paréntesis y Enter. En el primer año vamos a tener ventas por 2.565 unidades. En el año 2, igual suma. Y voy a tomar desde el mes 13 hasta el mes 24. Y cerramos el paréntesis. ¿Cómo proyectamos los siguientes tres años? Realmente el trabajo más difícil son esos primeros meses, pero ya una vez tenemos esa proyección, el año 3 sencillamente tomamos ese año 2 y lo multiplicamos por uno más el crecimiento esperado del sector. Por supuesto, cada empresa va a ser diferente y es probable que el crecimiento del sector. Algunas empresas lo logren en el año 5, otras en el 6, otras en el año 10 u otras en el año 1. Hay que conocer muy bien en qué negocio me estoy metiendo para poder saber qué resultados voy a obtener. Aquí voy a suponer que en el año 3 ya alcanzo ese crecimiento con el sector. Miren que aquí me dan unas decimales y no puedo vender 0.4 tarros de mermelada. Por ende, le voy a dar la función redondear a Excel para que él solito me coloque un redondeo sobre el valor. Y de este modo, cuando arrastro la función a los siguientes años, obtengo directamente el valor que requiero. El segundo paso es la proyección de los precios de venta. Para el precio de venta también, investigación de mercados. Como sabrán, soy financiera, por ende me voy directo a los datos. Este precio lo vamos a registrar sin IVA y le vamos a restar cualquier descuento que se pretenda hacer en factura. Miren que el precio eh, básico al público o el precio de venta al público es $11,500. Colocamos acá que estamos haciendo un descuento de mil pesos en el tarro, por ende... Lo que el precio que realmente vamos a registrar es 10.500, pero vamos a tener que pagar un IVA del 19%, que son 1.995 pesos, por ende el total es 8.505. ¿Por qué lo registro sin IVA? Sencillamente porque el IVA no es dinero que me esté entrando al negocio, es dinero que le pertenece a la DIAN y por ende, pues yo debo hacer un registro aparte de, de esta transacción, una vez determinamos que el precio es 8.505, ese valor colocamos en los datos, miren que aquí solamente coloqué un igual y ya estuvo. Miremos que en el mes 13 nos aparece en blanco, esto porque el siguiente año es muy probable que los costos de producción se incrementen y por ende nos va a tocar ajustar los precios de venta acorde con lo que esté creciendo la inflación en el país. De este modo, al precio del año anterior, lo multiplicamos por uno más la inflación proyectada para el segundo año, que en este ejercicio es el año 2019. Dado que tengo unos decimales y que los centavos no se pagan en Colombia, redondeo la función y le digo que me dé cero decimales, aunque también puedo dejar esa función en menos dos para que me redondee a valores de 100, a cientos, y no a pesos pero como este no es el precio al público porque me falta todavía registrarle el IVA, pues voy a mantener el redondeo con cero decimales. Para totalizar los valores del año 1, ya no uso la función suma. Voy a insertar una fila sobre las cantidades a la cual llamo porcentaje y voy a tomar la cantidad a vender del primer mes sobre la suma de todas las cantidades que voy a vender del mes 1 al mes, de, al mes 12. Una vez tengo esto, le digo a Excel que es un porcentaje, que me muestre dos decimales y voy a fijar el denominador, es decir, toda la suma de las cantidades a vender del mes 1 al mes 12. ¿Para qué hago esto? Básicamente lo hago para que si en el mes 7 tengo una venta, no lo, mi precio de venta unitario no es $8,500, sino $9,000, o tengo un descuento y voy a vender a $7,500, pues a través del promedio ponderado voy a mantener el ingreso real para el dato anual. Ahora, con la función suma producto, selecciono primero los porcentajes que representan cada venta y luego los precios de cada periodo. Como tengo en cada mes el mismo precio, el resultado es los 8,505 que traía, el mismo valor de todos los meses, pero si en algún periodo yo cambio el precio por alguna promoción específica, esta función me va a calcular el incremento o disminución en la proporción exacta que, esta, que este valor representa. Y eso, pues me va a facilitar los cálculos si tengo que hacer algún cambio. Lo mismo hago para el año 2 también, la misma función, el mes por cada uno de los ponderados. De ahí en adelante, años 3, 4, 5 o lo que quieran proyectar. Ajustamos el precio basados en la inflación proyectada. Entonces, tomamos igual precio del año 2 o precio promedio ponderado del año 2 por 1 más el 3.3% que es la inflación proyectada 2020 y listo. Función redondear, le decimos 0 decimales y mandamos los datos hasta el último año que queramos proyectar. Por último, las ventas netas son una función de la cantidad a vender en cada periodo multiplicado por el precio de venta unitario. Por supuesto, pues esto no se queda en un solo producto. Usted puede registrar la cantidad de productos que quiera. Lo importante es que la venta neta refleje precio neto libre de todos esos rubros que debemos descontar por las cantidades que en efecto esperamos vender en cada periodo y que se refleje todo en la venta total.